Dice, bueno, esto probablemente está la enfermedad, tú secuencia este gen y dame el resultado. Y este resultado pues regresa en forma de una hoja de papel con una serie de cosas escritas. Hoy en día podemos seguir haciendo esa aproximación, pero también podemos hacer una aproximación que en mi opinión es mucho más valiosa y es, este mismo médico ahora tiene un paciente igual cuyo fenotipo no lo puede explicar del todo, es decir, sus características clínicas no se explican eh, claramente a, eh, en relación a algún síndrome conocido o simplemente no hay un estudio disponible en un laboratorio que pueda decir, ah, en este laboratorio hacen el diagnóstico de esto que yo creo que tiene esta persona. Y entonces este, este médico genetista que debería ser el médico eh, con el que se decide hacer este, este tipo de estudios, contacta a un laboratorio que tiene esta tecnología de secuenciación masiva implementada y que es capaz de secuenciar el exoma completo, el genoma completo o un cierto grupo de genes según la información que uno tenga y la sospecha clínica que se tenga y eh, son eh, un abordaje integral donde uno puede entonces secuenciar simultáneamente miles de genes o el genoma completo o el exoma completo, el exoma es la parte de los genes que codifican las proteínas, y entonces hacer un análisis eh, de estas variantes comparadas con una secuencia de referencia. Eh, después de la, la, la secuenciación del genoma humano, se estableció una secuencia de referencia del genoma humano, es decir, por consenso internacional tenemos una secuencia de ADN que consideramos que es la referencia del genoma humano. Esto no quiere decir que esta secuencia sea el individuo sano o el individuo perfecto o que todo el que tenga una diferencia contra esta secuencia esté enfermo por esa diferencia. Esto simplemente es una referencia para que todos los laboratorios que secuencian ADN puedan eh, expresar las diferencias que encuentran en su muestra respecto a la misma referencia humana. Y esto hace los resultados comparables. Porque si yo en mi laboratorio decidiera usarme yo como referencia, pues yo reportaría las diferencias que tiene un paciente contra mí y eso no me dice nada si ese paciente lo estudiara en otro laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Secuenciar esa muestra. Es un proceso de laboratorio que toma aproximadamente una semana. Es el menor de los problemas. Eh, técnicamente es relativamente sencillo hacerlo, y después hacer el análisis, y es aquí donde la cosa es compleja, y donde se ha cambiado el paradigma de interacción. Nosotros, si secuenciamos un exoma completo, podemos obtener más de 10.000 variaciones de un sujeto respecto a la secuencia de referencia. Y eso no quiere decir que esas 10.000 variaciones expliquen la enfermedad. Y entonces, quizás ninguna de esas 10.000 explica la enfermedad. Y el punto es interpretar esos resultados en el contexto clínico de ese paciente. Y ahí es donde tenemos que tener la colaboración. Y cuando digo la colaboración no es que yo lo conozca y me caiga bien, sino que ese médico genetista o ese clínico que está viendo ese paciente esté dispuesto a estar interactuando continuamente con el laboratorio para decir, ok, yo encuentro variantes en estos genes, que pudieran ser patogénicas, existe una clasificación de las variantes que es bastante compleja para, para abordarla en este tiempo que tenemos, pero bueno, hay variantes que se sospecha que pueden ser causales por el efecto que producen en la proteína que codifica ese gen, y si estas variantes se relacionan con lo que el médico está viendo. Es decir, aquí tiene que haber un proceso de comunicación donde ya no es un laboratorio que simplemente envía una hoja de papel a veces sí se puede hacer porque es muy claro desde el principio lo que uno encuentra, otras veces no. Entonces nosotros iniciamos con esta idea, un proyecto en el que tuvimos la suerte de colaborar con el Instituto Nacional de Pediatría. El Instituto Nacional de Pediatría tiene una clínica de monodeficiencias severas combinadas y ellos tienen un grupo de pacientes allí que los han tenido por años, ellos los siguen, les dan consultas, los cuidan y estos pacientes algunos de ellos tienen el fenotipo clínico de inmunodeficientes o sea, tienen alteraciones de sus cuentas leucocitarias tienen alteraciones de los anticuerpos tienen infecciones a repetición muy graves algunos niños de estos a los 5 años ya han estado 5 veces en terapia intensiva pero muchos de ellos no tienen diagnóstico molecular o sea, no sabemos cuál es la causa de esta inmunodeficiencia y esto es muy relevante para el niño y para la familia porque estas son enfermedades raras hereditarias y entonces estos son padres, muchas veces jóvenes, que pudieran querer tener otro hijo y que si está caracterizado cuál es la causa de la enfermedad, pudieran tener un consejo genético adecuado. Pueden o no decidir tener hijos más adelante, pero ya sería algo eh, con consentimiento y con conocimiento de lo que está pasando en esta familia. Así que trabajamos con el grupo de la unidad de investigación en inmunodeficiencias del INP y seleccionamos... Eh, eh, una serie de niños, tenemos ahora en este momento más de 30 niños seleccionados, hemos hecho las primeras corridas y en función de la clínica y sentados sobre un escritorio con el clínico, en cada uno de ellos decidimos cuáles podrían ser los genes más probablemente afectados, decidimos secuenciar 550 genes en un solo experimento las exones y las regiones de empalme de estos genes, que son regiones que tienen que ver con la manera en que el RNA se procesa, en una plataforma de Illumina. Y aquí es donde viene una parte muy importante, que es el análisis bioinformático. Este tipo de tecnologías nuevas son muy poderosas, pero ya no podemos analizarlas en nuestras compus caseras de escritorio, necesitamos un análisis bioinformático que es complejo y que requiere de servidores de alta capacidad de procesamiento porque una corrida de, de secuenciación masiva puede generar 10 terabytes en un fin de semana de datos y entonces no tenemos ni siquiera dónde guardar 10 terabytes de datos entonces tuvimos que... Eh, establecer un servidor, un servidor de cómputo, es una máquina muy poderosa, y eh, con la ayuda de un grupo de bioinformáticos, establecer un pipeline, o sea, un ensamble de programas de análisis para poder analizar los resultados de estos chicos. Y les voy a presentar dos casos, no les voy a presentar todos porque sería muy aburrido, y finalmente lo que quiero que vean es la potencialidad. Este es un pequeño de 8 años actualmente, que a los cuatro años inició con una serie de sintomatologías, gastroenteritis, distensión abdominal, ictericia, desarrolló hepatosplenomegalia, tres cuadros de sepsis grave, tenía linfopenia y tenía aumentadas las IgE. Y la sospecha de eh, los clínicos era, pues, una deficiencia de DOC8. La deficiencia de DOC8 es una enfermedad muy rara, descrita recientemente, bueno en el año 2009, es relativamente reciente, y en este caso, aquí la clínica tenía pues, una sospecha de cuál podría ser la causa genética en este paciente. Y nosotros pudimos detectar que efectivamente el paciente tiene una deleción homocigótica en el gen DOC8, es decir, le falta un pedacito de gen, y esta eh, deleción produce que la proteína no se sintetice adecuadamente, hay un temprano, y pudimos confirmar que este paciente efectivamente tiene el diagnóstico que los clínicos sospechaban. Y esto, bueno, está publicado, no este caso en particular, pero la, eh, la enfermedad se describió apenas en 2009. Este es un ejemplo donde el médico tiene una sospecha bastante cercana y uno puede confirmar el diagnóstico molecular. Tenemos otro pequeñito de 16 años, este es tan pequeño pero tiene 16 años con un cuadro de, también de inmunodeficiencias, desarrolló una tuberculosis casi incontrolable y bueno, se sospecha simplemente una inmunodeficiencia severa combinada y esto no tenían ellos una idea de cuál era la causa molecular de este chiquito. Y entonces encontramos que este pequeño tiene una deleción, un cambio del en el gen rad 2 El gen rad 2 es un gen muy importante porque codifica una enzima, una recombinanza que necesitamos para que los linfocitos T y los linfocitos B funcionen adecuadamente y puedan expresar sus receptores y, por tanto, defendernos. En este caso establecimos el diagnóstico molecular. Después de 16 años, este chico atendiéndose finalmente logró tener qué pasa con él, cuál es su diagnóstico. Estos padres tienen 25% de riesgo de tener otro niño afectado con este padecimiento entonces esto permite hacer también consejo genético en la familia y otra cosa a la que nos hemos dedicado y que quizás no es tanto el tema de este foro pero que son los síndromes de cáncer, los síndromes de cáncer algunos de ellos, quizás excepto el de mama y ovario, son enfermedades clasificadas por el como enfermedades raras y desgraciadamente si, yo creo que si ustedes creen que las enfermedades raras, mendelianas, no cáncer están eh, olvidadas los síndromes de predisposición a cáncer están aún más olvidados en el sentido de que este paciente llega con un tumor a cierta edad, relativamente joven, y es atendido como un caso solitario, como un tumor esporádico. Pocas veces realmente se explora la historia familiar como para tratar de detectar que este, esta persona realmente pertenece a una familia que tiene un síndrome de predisposición a cáncer hereditario. Y entonces con esta misma tecnología nosotros podemos abordar estas, el estudio de estas familias y el impacto que tiene esto en la vida de un individuo, bueno obviamente a nadie le gustaría saber que tiene un síndrome de predisposición a cáncer, pero la manera de poder defenderse hasta cierto punto es saberlo, para poder tomar medidas de intervención que reduzcan el riesgo. La mayor parte de los cánceres que conocemos y de los que hablamos son esporádicos, es decir, lo que llamarían en mi tierra la mala suerte, ¿no? que te toca un cáncer pero existe de un 5 a un 10% de los cánceres que se desarrollan que son hereditarios es decir, en la familia existe una mutación en línea germinal es decir, que se hereda de padres a hijos, en ocasiones pudiera ser una mutación de nuevo y esta mutación aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer. ciertos tipos de cánceres eh, eh, sobre todo y están muchos de ellos clasificados como enfermedades raras y estos pacientes pues se sienten igual de mal que cualquiera al que le diagnostican un cáncer pero mucho peor porque además es un cáncer hereditario así que muchas veces estos individuos cuando son diagnosticados no solamente se enteran de que ellos tienen cáncer sino que pueden haber heredado esto a sus hijos lo cual tiene un peso emocional muy importante nosotros estamos trabajando con una genetista porque algo muy importante es que estas no deberían ser pruebas directo a consumidor, es decir, yo no debería ir a un laboratorio a ver si tengo un síndrome de predisposición a cáncer y cuando me den mi resultado a ver a quién se lo doy y qué me hago, o sea, son, eh, la verdad deberían ser todo el tiempo acompañados por un genetista, que evalúe su riesgo y que le acompañe si el resultado es positivo en qué tiene que hacer, cuál es el camino que tiene que seguir para vigilarse, para hacer el diagnóstico en su familia. Así que tenemos eh, la colaboración afortunada de la doctora Leni Gallardo, ella hace la consejería genética de aquellos sujetos que sospechan tener un síndrome de predisposición a cáncer, que son individuos que tienen criterios como por ejemplo varios cánceres del mismo tipo en una familia, cánceres en edad tempranas, niños con retinoblastoma, es un criterio, se hace una construcción de la historia personal y de la historia familiar. Y aquí la historia familiar es sumamente importante, porque es cómo se ha comportado la mutación si es que existe en la familia, qué penetrancia tiene, qué tan malo es el desarrollo y a qué edades. Y se hace con esto un análisis de riesgo, ayudado de ciertos programas, hay programas de cómputo para esto, y este análisis de riesgo define si el sujeto es de riesgo bajo, alto o moderado para hacerse una prueba genética. Si el sujeto es de riesgo alto, la prueba está indicada. Si el sujeto, el sujeto es de riesgo moderado, se discute con el paciente. Esto lo hace el genetista en la sesión de consejo genético y eh, decide si el paciente, aún a pesar del riesgo ser moderado, quiere hacerse el estudio. Nosotros tenemos implementado la secuenciación simultánea de 94 genes. Todos estos genes que están acá tienen una probada participación en la literatura, en el conocimiento que hoy tenemos, porque este conocimiento es dinámico y está cambiando, de que participan en cáncer hereditario, en por ejemplo cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2, que son muy conocidos, aunque no son los únicos genes cáncer de colon, anemias de Fanconi, síndrome de Lifraumeni, etc. Es decir, en un experimento único y sin importar cuál sea la sospecha que tiene el genetista podemos abordar este estudio de todos estos pacientes y le quiero presentar un caso, eh, uno de los que hicimos es una pequeña de 7 años que fue diagnosticada con un hepatoblastoma. El hepatoblastoma en sí no es, no es eh, un cáncer hereditario es, un, es quizás de los cánceres más raros de la infancia. Los cánceres más comunes en la infancia son las leucemias, después tumores del sistema nervioso central. El hepatoblastoma es muy infrecuente. Pero ¿qué sabemos del, de la, del conocimiento que hoy en día hay en el campo médico? Que el hepatoblastoma ocurre...